La parte vieja de San Sebastián es el epicentro de las fiestas y la gastronomía de la ciudad. Desde aquí, la plaza de la Constitución, comienza la fiesta más popular de la ciudad, la tamborrada. Fiesta tradicional en la que las diferentes sociedades de la ciudad salen a las calles armadas con tambores y barriles para celebrar el día del patrón de la ciudad. Pero la parte vieja... También alberga más acontecimientos importantes cada año, como puede ser Santo Tomás, en el que la Chistorra y la Sidra no faltan en las calles de unos tierras. Además, esta zona cuenta con locales de ocio con gran ambiente durante los fines de semana, en los que disfrutar de la vida nocturna de esta ciudad. Después de toda esta actividad, hay que reponer fuerzas, y qué menos que disfrutar de los mejores pinchos típicos de la ciudad, y de gran reconocimiento internacional. Anímate a descubrir lo que te depara esta ciudad. Ven a San Sebastián.